But da Si no, si no tengo muteado el micrófono va a andar mejor <risa> ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Qué tal todo? Bueno Un día, un día lindo hoy, eh hay, hay muchas cosas ¿Qué tal, qué tal todo su semana? Vamos a abrir un poquito de agua Estamos listos ¿Qué tal todo? ¿Tengo música acá? Hay, hay música, se ve bien, se escucha bien Siento que estoy re abajo de la cámara. Sí, hay musiquito. Ahí va. Ahí va, ahí va. Uh, vi un vaquero, qué bueno. Veo muchos nombres. Uh, muchos nombres conocidos, qué lindo. Bueno, déjame responder. Vamos a hacer los anuncios del día de la fecha. Que son. Finalmente llegó el día, gracias a todos los que participaron y se sumaron. Uh, gracias por. Eh, por anotarte Escuchó ¿Quién se sumó? ¡Oso ¡Oh, Dampa! ¡Qué grande! ¿Qué dice, Aprovecho este espacio para un chiste ¿Cómo se pone Thousand después de comer? <risas> Kaisen después de comer más gordita <risas> ¿Sabes qué? <risas> ¿Sabes qué yo hice de chiste? Hice ese chiste, eh, hice ese chiste eh, Hace mucho tiempo ah, ah, <risas> la novia de un amigo que era el lingüista. <risa> Somos los únicos dos que se rieron. Ay, qué bien. Se escuchó re fuerte eso, no sé por qué. Pero bueno, ustedes... Ah, capaz que tengo el sonido. Ahí está. Tengo el sonido al máximo. Ahí va. Eh, como decía, gracias a todos los que participaron y se sumaron al sorteo en colaboración con la tienda Set Junior. Hoy, antes de finalizar el stream, vamos a sortear y ver quién se ganó eh, al menos una de las tres órdenes de compra por mil pesos en en su tienda espero que... espero que sea gente que, que puedan comprar cosas copadas ¿para que me perdí? acá estoy acá estoy eh, así que un rato antes de... vamos a cortar unos minutos antes el stream para... Eh, eh, para hacer los sorteos son tres sorteos por tres órdenes cada uno va a tener una orden de compra por 3.000 pesos ¿qué más? la colaboración ataca hoy es el último día con el cupón de 10% de descuento para comprar los manuales de hora de aventuras Esperemos que les haya gustado los videos y que hayan pasado por la tienda. Eh, muy, muy, buenos, muy buenas cosas tienen. Ya tienen su tienda física, ya los pueden ir a visitar. Está toda la información ahí en, el, en el nuestro link del bot. Tenemos también la colaboración con el Mago 3D. No podemos dejar de eh, agradecerle mucho al Mago 3D y a su tienda de miniaturas por hacer unas miniaturas de la aventura que jugamos todos los jueves de DD, Quinta Edición. Las miniaturas las hizo en resina y las pintó el ingenio, la verdad que están buenísimas. Si quieren miniaturas eh, de buena calidad, vayan a su tienda. El martes que viene... No, mañana tenemos el diferido... No, mañana jugamos a Nurem. Pero el viernes también tenemos el diferido de la última partida de Vampiro, que estuvo buenísima. Y el martes que viene, el eh, 12 del 10, a las 8 de la noche argentina, Luciana y Bache van a estar participando del podcast Diversos y Dragonas. Eh, es un nuevo segmento de escuelita de Raúl. Y. que. Um, va a ser con Dami y Cuervo de, de Bueno, la Escuelita de Rol por su canal de Twitch. Vamos a estar tirando más datos estos días, pero la verdad, una, una iniciativa muy copada que realmente espero que se haga recopada. Y además va a estar Louis Bachi que siempre siempre es un montón. Bien. Ahora sí. Eh, vamos a lo que sucede hoy. Deme responde. Como siempre. Si es la primera vez que llegan acá La idea de este stream es Que me haga preguntas sobre el rol Y yo les voy a tratar de responder lo mejor que pueda En el orden que me aparecen a mí Si yo tengo acá producción que me va organizando las preguntas eh, Como para ir charlando de rol Si quieren saber algo Si quieren preguntar algo que dudan Si quieren algún consejo, háganlo o voy, a tratar, voy a hacer lo mejor que pueda Pero antes también de empezar Quiero festejar algo que pasó hace poquito Y es que llegamos a los 9000 suscriptores en Youtube Que es un para nosotros eh, Siempre faltan palabras para describir lo lindo que, que se ve crecer el canal y, y el, el buen recibimiento que tienen todos los videos la gente que se suma a la comunidad eh, en, en los comentarios, en Facebook, en cualquiera de las redes sociales y, y nos alegra muchísimo todo esto eh, está también pasando a una velocidad que a nosotros nos sorprende <ríe> todavía más y, y nos cuesta digamos, estar al ritmo de los festejos con, con el trabajo mismo del canal y es, es algo que, que no paramos de, no para de sorprendernos y es, es muy bello poder disfrutarlo y también que es un aplauso para todas las personas que están ahí del otro lado ayudándonos a llegar a esos números y a seguir creciendo así que gracias de corazón de la Trabajo por ayudarnos a llegar a los 9000 suscriptores Bien. Bueno. Tengo una pregunta. Eh, ¿Qué dice? <ríe> Alex, 24. No quiero que mis personajes sean unos genocidas sin sentimientos. Quiero que les dé remordimiento lo que hacen. ¿Cómo se puede rolear eso? Bueno, buena pregunta. Eh, una buena idea es... Eh, Empecemos de a poco, digamos, si sí. es así de, de complejo. Eh, esto ah, a mí como DM realmente me cuesta cuando a los personajes no les interesa lo que pasa. Si los personajes no tienen ningún interés en lo que pasa, eh, se siente feo esto. Y los personajes que suelen matar así nomás sin que les. sin sentimientos. Tienden a caer en esto de que no les importa lo que pasa, Pero va a tener un personaje que sí le importe. Que sí quiere ayudar. O que se cuestione el, la, las cosas que consiguió. El cómo lo hizo. El qué resultado tuvo. Que le dé culpa. Eh, a, a hacer el mal. No hace falta, digamos, tener que matar para que te dé culpa. Podés simplemente lastimar a una persona. Eh, y que te dé culpa. Eh, que piense en lo que hizo antes. Que piense en las veces que... Que pudo haber tomado un camino diferente eh, o, o incluso eh, ser mejor persona que, el, que, el, que lo que realmente fue. Eh, hay, hay mucho de, de, de vos también ponerte en el personaje y, y usar tu propio sentimiento para eso para, para rolear esa parte. Que se cuestione. Que se cuestione lo que hizo. Que se. que, que busquen maneras charlando con alguien y se acuerde de algo debería haber o, o incluso después de una batalla lo que sea, estaban robándole a alguien en los caminos y qué sé yo, murieron todos los otros que se muestre acomplejado y le pregunta al grupo, ¿hacía falta matar a todos estos? eh y que mire su espada manchada con sangre y, y, y le se sienta mal y la, y la próxima vez que se encuentre alguien así esté bueno, en este una situación en la que en la que tu grupo, digamos, intente matar a todos tal vez él que no, que no... que no golpea a matar, que golpea a, a desmayar o que incluso intente detener a sus compañeros de, de llegar a cabo tipo... <risa> eh. Esos asesinatos, ¿no? Hay otras razones para sentirse mal, no hace falta matar a nadie para eso. Hay muchas formas de lastimar a una persona sin tener que dispararle. Cosas por el estilo. A veces simplemente podés decir algo que la otra persona no se lo esperaba y de repente le arruinaste el día. Y. Preguntarse por qué hice esto y cómo lo hice. y qué, qué hubiera resultado si hubiera actuado de otra manera. Es no una buena idea. Y después también sigue la parte más difícil. Que es. Una vez que vos recapacitaste sobre cómo actuaste, sigue tratar de actuar mejor la próxima. Eso requiere un montón de práctica. Y memoria, porque tenés que acordarte. Es una linda pregunta esa y súper compleja. Y tampoco es algo que vas a. que, que se puede lograr muy fácil. Eh. Dentro o fuera de rol, eh, interesarse por, por los demás, desarrollar empatía eh, No es algo que... que haya... Que, que sucede así de repente, eh, muchas veces hay que ponerlo en práctica ¡Ey! ¿Qué tan mola le das a la historia de los monstruos de la guía de monstruos? Sos de usar cualquiera que te pinte, buscas que estén los monstruos en donde el manual dice que deberían estar Buena pregunta en mi, en mi caso, como estoy jugando Home Pro ahora, no le presto Para nada atención A, a esos detalles Si sí hay cosas que me, me parecen rasgos característicos Y me gusta conservar eh, Por ejemplo, no, por decir algo eh, los, los rasgos de, los, de, lo, de las razas, por ejemplo Yo los mantengo Eso sí, tipo, los enanos son más cuadrados Más... más eh, obviamente bajitos eh, Las narices más anchas Los, los rasgos más, más duros Los Tiffany son un poco más delineados Con los cuernos Yo juego mucho con la forma de los cuernos y la cola eh, Los colores de los dragonborn De los draconios, etc Todo eso lo mantengo Pero en cuanto a los monstruos así, Detalles sobre eh, Por ejemplo eh, Si hay unas es. Eh, no quiero spoiler a nadie, pero estoy usando una, Hay una sotamente que es un NPC eh, En Urem Y no O sea, uso la idea principal El concepto del monstruo, pero no uso Todos los detalles que tiene el libro en absoluto eh, porque es Homebrew y es mi mundo Si, juega, si, si estuviera jugando Tal vez algún módulo más oficial Le prestaría mucha más atención a eso Sobre todo los monstruos que son más históricos Como los que tienen nombre eh, Tal vez sirva para eso eh, Pero Como todos los manuales Son una guía eh, Les aconsejo que si, si hay un monstruo Que quieren usar Pero lo quieren usar de otra manera O que su origen sea distinto Háganlo Yo... Eh, Después de todo Al final del día Lo que pasa en la mesa Es responsabilidad de ustedes Y es porque ustedes quieren hacerlo Así que yo, yo Me tomo todas las libertades De hecho me han dicho Al final de sesiones De Anurem De quinta edición que Este monstruo que usaste eh, No es así en realidad Y yo le dije Sí, lo sé Pero eh, Esta es mi campaña Hombre eh, Me tomo las libertades que, que considero Que pueden llegar a aportar A la, a la aventura Así que Respondiendo a la pregunta ¿Le doy mucha bola? ¿Le presto atención? Hay cosas que me parecen súper importantes Y detalles que son claves Pero si algo me entorpece Como el resto de cualquier regla Lo ignoro completamente o lo modifico Vaquero ¿Sabes de Fate? Te puedo preguntar ese sistema ¿Sabes que Lo leí hace un montón Y no me acuerdo nada De hecho, lo tengo que leer porque Durante un tiempo Al principio del de canal Estoy hablando del primer año Estamos en el tercero al primer, al principio, El primer año nos preguntaron bastante de Fate Y creo haber podido responder algo Pero ya ah, no me acuerdo más nada y eh, No solo es tiempo que pasó en la memoria sino digamos Hubo eh, hubo muchos manuales que pasaron también, así que desde que lo prometí antes, pero me voy a poner al día con Fate Ahora eh, estamos, estamos en, en, otra, en, otro, en otro camino con la taberna <coughs> la carola dormida Al momento de rolear situaciones Veo que algunos DMs insisten en la interpretación activa Por sobre la narrativa por parte del jugador En parte supongo por lo inmersivo y divertido que puede resultar ¿Qué opinas? ¿Pensás que podría jugarse íntegramente describiendo? Sí, en Completamente de acuerdo um, Vamos, vamos a, a dar un ejemplo eh, así, así diferenciamos bien las dos La... La, la forma de jugar describiendo sería Mi personaje se levanta del piso Se sacó de la tierra, guarda su espada Y le dice al tabernero, con una sonrisa Bien, estoy de acuerdo Eso sería la descripción Vos te parás lejos del personaje Y decís, mi personaje Y lo vas creando a medida que vas describiendo Ahora, la otra, la, la otra sería Eh... Llamas en primera persona. Me levanto, sacudo, lo miro, los ojos al tabernero y sonriendo le digo. Eh", algo así. Entonces, esas son las dos cosas. A mí, eh, me parece son dos buenas herramientas para tener, sobre todo, digamos, la forma en la que vos vas contando la historia como DM eh, ayuda mucho el, el cómo usas esta herramienta porque te ayuda a marcar el tono. A veces está bueno alejarte de vos de, de la escena y, y narrar cómo los personajes hablan, los tonos de las voces y demás Pero a veces está bueno acercar la cámara a los personajes, a los NPCs y, y que se sientan de cerca con los, con los personajes Entonces si vos vas rotando eso eh, no manteniéndote fijo en ningún lado vas a lograr un mejor... Un más. Ah, perdón, no es esto, no es la vida. Quiero decir Cambia el impacto No sé si es mejor o peor A mí me parece mucho más entretenido Escuchar una historia así Y sobre todo contarla eh, no, cre no creo que se pierda la inmersión por Porque una persona decida describir eh, Sus acciones en vez de interpretarlas así a flor de piel eh, También son maneras de jugar hay, hay gente que se siente mucho más cómoda eh, escribiendo De hecho hay Hay DMs que su estilo entero es descripción y siempre mantenerse lejos de los NPCs y de la escena en general y, y estar narrando desde atrás todo lo que pasa y cómo se mueven. Ahora, de hecho, por ejemplo, es, es algo que estoy haciendo últimamente con, eh, con Anore. Me estoy usando mucho el eh, la descripción atrás. Yo. Describiendo cómo los personajes hablan, cómo se mueven, qué es lo que pasa alrededor de los personajes, qué se ve, etc. Y me meto a los NPCs o, o al, al coso, cuando hay una, una acción muy personal Mi recomendación, eh, que opino, es que se puede jugar enteramente describiendo lo que pasa y va a ser gracioso igual, probablemente a eh, alguien se le escape algo que rolee su personaje desde la primera persona y, y se pierda un poco el, el, el 100% de descripción, pero... No, na nadie va a salir del video esto y la van a pasar bien eh... Yo opino que es una gran herramienta para. para usar. Para tener en, en, tu, en tu caja de herramientas de DM. El cómo presentás las descripciones. No, no en sí las palabras, sino como vos eh, las narrás. Eso es el. es una, una gran idea. Hay, hay otras formas. Eh, por ejemplo. Esto creo que lo charlamos. No me acuerdo cuándo lo charlamos. O en uno de los últimos videos. O el anterior de me responde. Ah, sí, creo. El, co, como era uno de mis estilos. Entonces, la idea es. Tenés esta narración en primera persona donde vos encarnás al personaje eh, en tu piel y hablas desde ahí, siempre yo, y seguís ahí. O hablas desde afuera y decís, el personaje hace esta cosa. Y una, una opción que me gusta a mí también es que la cámara sea alguno de los otros NPCs. Entonces... En vez de describir lo que pasa Describo lo que Un NPC ve de, Obviamente voy a describir lo que sucede Pero lo voy a describir desde el punto de vista de esta persona Esto ayuda mucho a resaltar Sobre todo a los jugadores A veces es difícil eh, Representar fama o, o, o, o cómo se imponen o, o incluso Algún tipo de adoración Hacia, hacia los personajes sin tener que sin que alguien se los diga, ¿no? Pero ahora, si vos, cuando un paladín estás por dar el golpe, el foco, en vez de ponerlo en el paladín como dar el golpe, lo pones en el NPC Y decís, eh, qué sé yo, Edur... Edur porque es un NPC de Anora. Edur ve como el paladín levanta la espada que brilla, eh, que brilla, qué sé yo, sagrada eh, revelando el sol en el cielo Después de, de todas esas nueve tormentas Y la baja El golpe hace un terremoto dest Destroza al demonio Cambia mucho la escena Porque es importante para todos El paladín le dio un golpe al demonio, lo mató Ya no está más en el combate Enfoquémonos en los demás enemigos Pero también el paladín tuvo un espectador El, el paladín tuvo a Edura ahí y... Sorprendiéndose eh, así que también, mi idea. Mi, ¿Qué opino? Re, jueguen con esto. Jueguen con esto es es una, una gran herramienta para tener en cuenta. Y, y vayan. Vayan mezclándolo. Eh, si se sienten cómodos, si les gusta uno, sigan con ese. S -s -s -s, ustedes van a saber cuál es su estilo. Everard, duda. Si un personaje quiere ser lanzador de hachas, ¿cuántas puede tener? Eh. Yo soy muy, muy vago para, para llevar la cuenta del peso Pero si un personaje quiere llevar grandes cantidades de cosas hay que hacer la cuenta del peso eh, Tal vez podrías vos buscar la manera de implementar una regla que no sea tan restrictiva O que no te complique tanto a vos eh, Y que el jugador pueda... que esta persona pueda, digamos, tener Una buena cantidad de hachas como para lanzar Pero que no... Hay una gran diferencia tener 20 flechas a tener 20 hachas. Las hachas no solo pesan más, sino que ocupan muchísimo más espacio. Tal vez, si tiene una bolsa de contención y la llena de hachas, va a tener tipo hacha todo el día. Eh, pero lo que me pasó una vez con un personaje así, que eh, no me acuerdo por qué habíamos llegado a que, a que hacha de mano tenía 6. Y bueno, tiraba 6 hachas. Y después parte de su personaje era Ir, recuperar el hacha en el combate Y volver a tirarla Porque bueno, es son tan grandes Que pasa eso eh... Pero de... al, al principio me acuerdo Que le molestó al jugador porque eh, Pero él tiene flechas, tiene 20 flechas 60 flechas, sí, bueno, pero hay una, hay una Diferencia, ¿no? Entre la flecha y el hacha Ya lo hablamos Y... Y conforme fue jugando esta versión de, oh, tiro el hacha, la voy a... se la saco al enemigo, eh, tenía como cosas mucho más copadas para hacer que simplemente tirar el hacha. Era tirar el hacha, acercarse al enemigo, sacársela del pecho mientras el enemigo cae, revoleársela al, al, al, otro, al otro enemigo y salir corriendo. Eh. Muchas cosas podía hacer. Pero bueno, si querés ponerte en riguroso te recomendaría que veas la, la regla del peso, que ahora no me la acuerdo. Creo que era modificador de fuerza... Bueno, no me acuerdo eh, Y además después tendrías que Ver el peso de todos los otros objetos Es medio molesto, pero tal vez podés llegar a un acuerdo Y decir, bueno, tenés tantas hachas eh, Fíjate Porque si no, como que Si lo único que pretende hacer es quedarse atrás tirando hachas Tal vez se pierda un poco eso de De que, bueno, está bien Vos estás tirando hachas, pero también Las hachas son un arma cuerpo a cuerpo Y a veces está bueno poder dar un de esos golpes porque... Que sirva. Oso Dampa. Según la habilidad del mago conjurador de conjuración menor, este puede conjurar un objeto no mágico, mayor a tres, no mayor a tres pies, y desaparece cuando recibe daño. Podría usarse para conjurar dagas, una poción de salud. Felicidades por 9. No. Gracias. Eh, había, había una discusión larga sobre esto: si podías conjurar objetos utilizables. Eh. Y, y realmente usarlos, tipo una poción, un pergamino, etc. Y si no me equivoco, ¿podías...? Voy a leer, voy a leer la, la regla ahora, eh, cómo ¿Cómo era...? Claro, ahí está. Esto era importante. Eh, las pociones son objetos mágicos, aunque, aunque mucha gente no lo, lo recuerde. Entonces, por ahí, no. Pero las dagas, sí. Las dagas, las dagas podés conjurar. Ahora. Eh, ¿Para cómo? ¿Dónde estaba la regla? Acá. Conjurar dagas me parece siempre una buena idea. Como para tirar algo, ¿no? Hablando de, de, de, de usar armas arrojadizas, ¿no? Eh, hay algo que... Acá está uh -huh, uh -huh, uh -huh, uh -huh. Ahora Yo creería que sí Dagas sí Flechas también eh, a, a, eh, Cosas pequeñas seguro Pero eh, Mágicas no Imagino digamos que sí Si podrías conjurar una poción Yo creo que podría conjurar un objeto Que se ve como una poción Pero no tiene las propiedades mágicas lo mismo que un pergamino. Podrías conjurar un objeto que se ve como un pergamino, pero no hace nada. Suena algo interesante para a través robar algunas monedas en el camino, o estafar a algunas personas. Eh, pero no un... un eh, no algo, digamos, que puedas usar así, tan, tan libremente como una poción. La carola dormida. En el manual traducido al español dicen que los elfos no necesitan dormir y que no pueden ser dormidos por efectos mágicos, consulta. Es decir, que se lo puede dormir por otros medios, tipo pociones o algún otro efecto, o directamente no. Y acá hay que ver cuál es ese efecto. Eh, porque... <risa> hay un chiste sobre la... la... La pregunta es, ¿el efecto ese es de origen mágico? Si es de origen mágico y estamos jugando con esta regla de que los elfos no duermen por cosas mágicas, ignoraría todos esos efectos. Ahora, por decir algo, ¿existe algún, alguna forma natural de hacerlo dormir? Tal vez con, no sé, con alguna planta, con alguna bebida, algo por el estilo, que, que no tenga ni una pizca de magia, ¿se dormirían? Esa es una buena pregunta. Eh, Yo imagino que sí Porque... Um, por una cosa es que no necesitar dormir Y otra cosa es que no dormís Son dos cosas diferentes no Que no dormís es que vos no llevas a cabo la acción de, de, de, de descansar como lo hacemos nosotros Ahora, que no necesitas dormir no quiere, no quiere decir que no lo hagas Simplemente decir que haces otra cosa Es más, al no necesitar dormir, vos siendo un elfo podrías dormir una siesta igual no es que eh, estás obligado a esa meditación constante Simplemente no necesitas dormir Tal vez es mejor meditar por una cuestión de cómo tu cuerpo recupera energía Pero ponele que tengas un elfo que le gusta dormir la siesta Puede dormir Cuál, cuál es? No tiene ninguna limitación eh, Tal vez sea, incluso siendo inmune a efectos mágicos de dormir Él decide, hoy oh, voy a dormir una siesta de 3 a 4 No tengo nada para hacer y tengo que esperar el colectivo Voy a verme una siesta en cuanto a, ya dijimos, las pociones son objetos mágicos, así que habría que buscar algún otro efecto A vez algún tipo de veneno natural o algo por el estilo yo imagino que los dormiría Ahora probablemente también hay que discutir con el DM eh, Cómo entiende esta regla de los elfos y, y dormir Me preguntan a mí, yo lo acabo de leer así como que no necesita dormir, no quiere decir que no duerman Así que si hay, hay un elfo que tiene ganas de dormir, duerme Porque dormir está re bueno Vaquero. El viernes le dirijo a un amigo que juega rol por Twitter y me pidió que le enseñara, y otra amiga que nunca ha tocado rol con un palo. Hoy crearon sus personajes y están muy emocionados, pero no sé muy bien cómo podría tal vez hacer el paso del rol literario o por Twitter a rol de mesa que no sea tan brusco para el chico. ¿Qué me recomendarás para facilitar el proceso? Bien. Lo mejor que podés hacer para, para estas situaciones para que acercarle el rol a una persona y que recién empieza es ir despacio Si, si vos estás preparando una aventura, qué sé yo, eh, grande, compleja, llena de, de, de embrollos políticos no lo hagas tan, tan complicado Tenés que ir eh, soltando soga de a poquito Tal vez que tengan un encargo, dos misiones o, o hasta tres cosas a la vez es suficiente eh, no los abrumes con responsabilidad Porque es una de las cosas que, que a veces as, eh, Asusta a las personas No te metas tanto en el sistema Enseñar sistema de golpe puede eh, Ahuyentar a la gente Son numeritos al final del día Que eso se resuelve muy rápido Es la parte que eh, van a aprender eventualmente Porque van a querer jugar a sus personajes Pero tampoco les exijas Ni en responsabilidad ni en rol Vos está ahí para enseñar Cada vez que pregunta preguntan algo Espera que terminen de hablar responde, y si preguntan alguna regla, andar al manual, vamos a leer la regla, lees la regla para todos y continúan el juego. Trataba siempre de mostrarte cómodo y eh, relajado para que ellos eh, la pasen de la misma manera. Y que no sea bruto que no sea, tenés que hacer esto, murió un montón de gente, explotó el templo, nada. Algo más tranqui, los videojuegos con los tutoriales arrancan con cosas generalmente sencillas Yo me estoy acordando ahora uno El tutorial era... No me acuerdo del juego era, creo que era uno de... del de, de Señor de Anillos El tutorial era vos... Eh, tratando de sniquear a tu esposa para entregar unas flores Tipo, quería sorprenderla con flores Y ese es el tutorial del juego, te enseñan a saltar, te enseñan a escalar, te enseñan a escabullirte eh, te enseñan a usar objetos, todo eso, para que vos le lleves las flores a tus cosas. Tratá de tener un, un, un acercamiento similar. Haz una pequeña misión tutorial. bien simple. En vez de. Vayan a matar a todos los orcos que están poniendo en peligro la frontera. No. Eh, qué sé yo. Hay. Hay. Unos monstruos que están atacando a los chanchos. del granjero. Bien. Va, y los monstruos esos eran, qué sé yo, unos fungoides. Y los sacas a los fungoides. No hace falta que los maten, los sacas. Listo, lo sacaron. Y se terminó ahí. Esa es una buena idea. Eh, un tutorial tranquilo. Sin complicaciones, sin para Nink. No hace falta complicarla para nada. Y. Confianza y relajación personal. Alex, eso del remordimiento Esto va con la primera pregunta Es porque quería deconstruir la idea del héroe de de Donde solo se matan enemigos y, no son, y son recompensados Quiero que tenga consecuencias Como que sea buscado por la ley y le afecte la conciencia Pero eso también depende de mis DMs ¿Cómo le digo que me dé consecuencias por mis actos? Ok Bien, esta es una charla muy interesante para tener con el DM porque yo voy a asumir que el DM, de alguna manera, tiene o, o presenta consecuencias por sus acciones al grupo eh, Tal vez lo que podés... Antes, antes siquiera de, de, de, de, de intentar cambiar tu personaje, es una buena idea ir a hablar con el DM y decirle mira hicimos eh, todo esto de ir... el murder Hobo, sería Quiero cambiar un poco Quiero que mi personaje tome otro camino Y esto es lo que tengo pensado Que le dé culpa Que sienta remordimiento eh, y, y contale tu idea de personaje Para que se haga una idea de Qué puede esperar de vos Y así mismo preparar cosas para vos Y para el resto del grupo eh, Pero andá y hablale Hablale y decile Es es re importante esa charla Que, que vas a tener con contigo Porque... Va a generar cosas copadas en el grupo, solo, no, no, no solo va a cambiar eh, cómo tu personaje ve al mundo, sino que tal vez como el resto del grupo también Porque hace falta que uno solo empiece a hacer algo para que los demás digan, hey, tal vez yo puedo hacer eso también Entonces de repente, por ahí, en lugar de, de, de pasar a ser un grupo de murder host, tal vez se conviertan en un grupo de, de personas que salen a ayudar eh, por culpa, por, él, por decir algo por, por las acciones que tomaron en el pasado, deciden que su futuro se va a dedicar a ayudar. Hasta que su pasado los alcance, ¿no? Pero anda decirle, mira, pasó todo esto y siento que... No, o, no me, o no te gusta, o no te satisface, o querés otra cosa, o te gustaría que cambie algo. Y... Decíselo. Porque tal vez tiene otros planes, tal vez se está llevando a cabo por algo por detrás, mientras ustedes... Siendo muy largos. Así que habla con tu DM y decirle esto decirle eh, ah, Ya pasó eso de tener De, de, de ir Limpiando pueblos por ahí quiero, quiero a mi personaje que le dé culpa, esto no tiene sentido Y rolealo Rolealo así sienta culpa, que no lo haga de nuevo Que, que mira a los demás hacerlo Y, y les diga, che, se puede, se puede buscar otra manera eh, O que incluso podés decir Tal vez digamos en un extremo muy grande, pero si te con un guardia, decirle: Che, mira nosotros. Yo hice todos estos crímenes. Tal vez no mandar enfrente a tu grupo, pero los tuyos y decir: mira hice todo esto y, y no puedo conmigo. ¿Qué voy a hacer? Esa es otra manera. Mi recomendación: antes de hacer nada, habla con tu DM, explicarle tu situación, explicarle lo que querés hacer y cómo te gustaría llevar tu personaje en el futuro. Y después empezar a tomar acciones en base a lo que pasa. Pero es muy interesante, espero que salga bien. Everard, dudas. ¿La falta de un ojo o miembro afectan en algo al personaje alguna combinación de enemigos preferida? Eh, hay. Lo que puedes hacer es, es eh, dar condiciones o, de, o desventajas en diferentes tiradas que requieran algún uso particular de alguna extremidad o, de algo. por ejemplo, tal vez eh, puedes darle desventajas en las tiradas de percepción que requieran vista, eso puede ser, o de investigación que requieran vista. Eh, si le falta, qué sé yo, eh, la pierna, tal vez puedes reducir la velocidad o desventaja en tiradas que requieran movilidad con las dos piernas. Eh, no estoy seguro si hay reglas sobre esto en el manual. Por eso estoy tipo lle lle llevándola yo en base a lo que me considero correcto. Pero puedo estar muy equivocado. <ríe> eh, así que, para mí, fíjate cuál es. El efecto, o sea, la, cuál es la condición en la que el personaje está. Y eh, dale algún tipo de, de, de penalización. Actividades que requieran eso nomás. ¿Alguna combinación de enemigos preferida? Eh, combinación de enemigos preferida. Estoy seguro, estoy pensando en los últimos combates que llevamos a cabo. Eh, la flor de cadáveres me encantó. La flor de cadáver es un gran, gran monstruo. Y yo acompañándola tenía unos... Ay, no me acuerdo. Eran unos, unos monstruitos de vegetal que estaban hechos de madera y tiraban espinas. Estaban buenísimos. Es, eso me gustaron mucho. La flor de cadáver es, es, es reddura. es un montón de veneno. Se cura. Invoca zombies. No sé si hacía falta los monstruitos de veneno. Pero no de, de, de madera. Pero me encanta usarlos. Vaquero, para una campaña ¿Dónde estamos? Me perdí acá Para una campaña, estoy trabajando con la idea de druidas y driadas zombies Por así decirle, tengo la idea clara de que los enemigos menores y esas cosas Pero aún no sé bien qué podría hacer lo que crea en un principio este estado ¿Tendrás por casualidad alguna idea de qué criatura puede ser culpable de la creación de no muertos Aparte de liches o científicos locos? Bien eh, Hechiceros Clérigos Paladines eh, monje, ¿por qué no? Monje bien, bien malo eh, Vas a tener que buscar la explicación para alguna de estas clases pero eh, Artífices, ¿por qué no? <risas> o está el científico loco, puede ser eh... Pero bueno, esas cosas son bien. I incluso no tiene que ser ningún tipo de clase. Puede ser una persona que. Un brujo, ¿no? ¿Por qué no? Eh... Que cree en muertos vivientes. Los muertos vivientes son una gran, gran manera. Muy, muy fácil de conseguir un ejército o tropas. Eh... En Magic había una. Hay un mundo que se llama Inistrad En el que hay nigromantes y hay costureros Los nigromantes hacen, vamp hacen zombies, de verdad, propiamente dichos Y compiten contra los costureros Que son artífices que cosen partes de zombies Y entonces por eso están todos cosidos eh, Y hacen de alguna manera un zombie Entonces como que compiten entre ellos a ver cuál es mejor el no muerto tradicional o este nuevo con hecho con tecnología, ¿no? Con, con, con aguja y hilo. <risa> eh... <coughs> Pero otra, otra forma es que realmente no necesitas darle una explicación muy compleja a nada desde el principio. Anda. Tal vez crea un personaje o un. O, o, o, o crea algo para echarle la culpa en principio. Después ves cómo lo llevo a cabo. Tal vez después, más adelante, sin querer, das un detalle en la aventura. Decís, qué sé yo, una, hay un montón de lianas por todos lados. De repente, la cosa de crea muertos vivientes es una planta. Que en realidad, en vez de ser muertos vivientes, tienen una semilla adentro que los hace moverse. Y no son del todo zombies, son algo diferente. Eh, Porque está esa planta, no? Por decir algo así. Pero no, no, no te centres tanto en los detalles, como que di, di, dispensad, distraete un poco Fíjate cómo vos vas mismo creando con tu propia improvisación <risa> Espero que sirva Alex El día de ayer actualicé Windows 11 <risa> En el proceso perdí mis manuales y mis hojas de personaje Probablemente tenga mis sesiones sin manuales y hojas hasta que vuelva a conseguirlos ¿Cómo podría ir a mis sesiones sin hojas ni manuales? <coughs> sin manuales se puede, sin problema Ahora, sin hojas de personaje es un caos Eso es un peligro, no sé eh, Y esto tal vez no tiene nada que ver Pero como DM, digamos en, el, en, en la época en la que jugábamos con hojas de personaje Antes de que esté todo digital eh, Estaba muchísimo cuando mis, mis jugadores no traían Hojas de personaje porque yo estuve, estuve preparando un montón de cosas durante la, mi tiempo libre en la semana, de mapas, música, etc. Y solo, lo único que esperaba de los jugadores era que lleven su hoja de personaje así, así era todo más fácil. Y a veces no la llevaban, eh, <risa> y me molestaba muchísimo. Ahora, mi recomendación, empezar a hacer todo digital. Si querés tener una hoja física, hacela, pero después en el celular te va a hacer, te va a hacer todo mucho más fácil. Probablemente haya problemas, una discontinuidad entre lo que tenés anotado en una y en la otra Pero bueno, cada tanto trata de actualizar la que se quedó más atrás No sé cómo podrías ir a tus sesiones Yo diría, eh, si es una sesión presencial, llevaría más comida que de costumbre Y le pediría disculpas al DM porque no traje la hoja <risa> Pero es solo porque a mí como DM me re molesta que no traigan las hojas eh, Los manuales, y los manuales no pasa nada eh, Eventualmente se van a conseguir de nuevo Trata de, de crear tu hoja de personaje de nuevo, lo más aproximado que puedas. Probablemente el resto del grupo se acuerden detalles de tu personaje que te van a servir para, para llenar tu hoja. Eh, pero bueno, ahí estoy leyendo que las hojas siempre se llevan al master. Eso también puede ser una opción que se lleve al master. A nosotros nos generó problema en un momento cuando. yo empezaba a jugar, no sabía nada del juego, y nadie tenía cosas, pues entonces un montón. Y el DM se quedaba a las hojas. Entonces yo nunca tenía tiempo para leer mi personaje, excepto cuando estábamos jugando. Y cuando estábamos jugando no podía quedarme así leyendo el personaje. Y eso me generó un problema, pero es algo muy mínimo como para tener en cuenta. Ahora tenés más acceso a la información. Eh, así que mi recomendación es recrea tu hoja, lo mejor que puedas, compartir. fíjate si el resto del grupo se acuerda. Y hazte una copia digital. <coughs> Tincho BT. Ahí va una pregunta. Me imagino que iniciaste como jugador. Sí. ¿Cómo fue tu experiencia como jugador y, la y si la decisión de Master fue justamente por eso? ¿Te sentís más cómodo masterando que jugando? Hace mucho que no hablo <ríe> de, de mis orígenes en el rol. Empecé como jugador, me invitaron, Día 11 eh, A jugar, Lo, mi primera experiencia fue crear el personaje y querer que pase algo Porque mientras íbamos creando el personaje, el resto del grupo iba hablando sobre... Ah, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer otro, yo voy a hacer un mago, voy a tirar hechizos y Ellos sabían de qué estaban hablando, yo no tenía ni idea, pero cada cosa que decían como que me generaba mucho interés eh, Y me hice un druida porque ellos querían alguien que cure pero no querían un clérigo eh, O algo así era eh, Y eh, recuerdo, mi, durante todos mis inicios, mi timidez natural Me generaba muchos problemas para que mi personaje rolee, o hable, o haga cosas pero lo que me sorprendía mucho era la persona que estaba dirigiendo Y por esa persona dije, quiero... yo quiero estar de ese lado, quiero hacer esto eh, El primer juego que dirigí fue La Llamada de Tuyo eh, No me acuerdo nada, pero absolutamente nada de esa sesión Pero me acuerdo ir con otro grupo de amigos y decirle, chicos, miren, me mostraron este juego ¿Se juega así? Ah, ¿Quieren jugar? Todos dijimos que sí, vamos a ver qué tal eh, y, y yo creo que me siento más cómodo masteriando también hay un montón de, de, de costumbre eh, y, y falta de oportunidades Estoy seguro, digamos, que dentro de mi grupo soy el de meter, ¿no? No hay problema, me siento cómodo dirigiendo, puedo dirigir sin problemas eh, Jugar es divertido, en los últimos años tuve escasas op oportunidades de, de participar en mesas y la pasé re bien eh, Me relajé muchísimo, no tenía que hacer mucho eh, para ir a la mesa, sentarme a jugar eh, crear los personajes eh, me había olvidado lo divertido que era crear personajes para usarlos eh, repetidas veces ¿no? <ríe> y, y pensar en poderes o en actitudes que puedan tener. Eso estuvo bueno, pero si sí, en caso de dirigir, no tengo ningún problema. Hay que hacerlo, lo hago, es, me encanta, lo disfruto un montón. Pero jugar está buenísimo también. Tantulia. <ríe> Noquear cuenta como dormir No, no, no eh, Hay una diferencia entre quedar inconsciente y dormir Y es que probablemente dormir sea algo mucho más relajado Que, que se apague la luz y, y te despierte todo el oridor Vaquero Eres más de Halloween o de Navidad Y para Halloween tendremos algún videito especial de sistemas para atormentar a jugadores o algo así Acá en Argentina no se celebra Halloween Y si hay una fiesta, una fiesta que es la única que me gusta O, o, o la que más admiro es Halloween Siempre lo fue, toda mi vida Cada vez que había por la tele gente celebrando Halloween decía Wow, eso es fantástico Están todos disfrazados, pasándola bien, es como una fiesta Um, y nunca, nunca celebré Halloween porque no existe la tradición acá. Pero estoy seguro que si algún día tengo la oportunidad de ir a un lugar donde celebran Halloween, lo voy a disfrutar como si fuera un nene. Y, y voy a estar contra disfrazado, voy a tener disfraces para cambiarme y ir a lugares eh, y pasar la genial en Halloween. Pero en este caso, la Navidad está buena. Acá hace mucho calor en Navidad, muchísimo calor en Rosario hace en Navidad. Así que vamos a decir Navidad. Eh, para Halloween va a haber algo. ¿Hay, hay. hay. hay algo en preparación. Ya vamos a ver qué sale. Pero no. No puedo asegurar nada todavía. A mí me encantaría que se festeje Halloween en Argentina. Siento que es una fiesta súper divertida. Eh, pero bueno. No, no sucede. Cerca. Alguna vez preparaste una sesión donde se desarrolla un plot point muy importante y tenés todo planeado, pero tus jugadores, tus jugadores hacen algo que no estabas esperando para nada. ¿Qué consejos darías para esos momentos? Yeah. Buena pregunta. Eh, sí, muchas veces se siente el, el, lo primero que la, las primeras veces no como no registraba, incluso hubo momentos donde he, he equivocado yo trataba forzado un poco. Eh, buscar el plot y, y guiaba un poco De una manera el trencito de trencito los jugadores Pero bueno, eh, eh, quedó en el pasado eso Ahora eh, Con mucha agua abajo del puente Sé relajarme Y bueno El plot point no pasó, lo miro ahí por la ventana Digo bueno Esta nota la guardo para cuando suceda eh, Mi consejo es seguir a los jugadores Lamentablemente eh, perdón, lamentablemente no es la parada. A veces se va a sentir feo Se va a sentir muy feo que Todo lo que vos preparaste Tuviste una semana y media escribiendo Buscando monstruos, detalles Conjuros, hechizos eh, Y ninguno de ellos quiso ir Por el pasillo de la derecha Porque a la izquierda había otra cosa Que vos también habías preparado Pero era mucho, menos, mucho más trivial O incluso para ignorarse Pero fue en el pasillo de la izquierda Todo lo de pasillo de la derecha se perdió. Y lo cierto es que no se perdió. Hay, hay muchísimo reciclaje en esto de dirigir. Cualquier persona que esté empezando a, a jugar. Se va a encontrar en algún punto con que. Eh, va a empezar a usar material propio. O de la misma manera. O de otra manera. Para poder continuar su aventura. O su juego. Y. En estas situaciones. Son los momentos en los que vos vas. Y eso, eso se guarda en tu caja de reciclaje. Y ves, ves qué pasa. Porque. No hay muchos caminos después para seguir Y me refiero a lo que es el plot Porque los jugadores una vez que ignoraron el plot Ese, el punto ese importante Probablemente sigan avanzando es, Puede suceder que vuelvan para atrás Y se lo encuentren Si ese es el caso, fantástico Ya tenés preparado esa parte Te olvidas de preparar la semana que viene Pero si no es el caso Los jugadores siguieron, siguieron avanzando En la dirección que ellos querían Y tu, y tu atención tiene que estar ahí también si ellos van a ignorar ese plot point, bueno, lo ignoran Tal vez podés sacarlo de ese lugar y ponerlo más adelante O que alguien En el futuro lo mencione Como diciendo, che, hubiera estado bueno Que traigan el pasillo de la derecha Y ellos se miren y digan ¿Qué pasillo a la derecha? Y, y vos recordás haberles dicho que hay un pasillo a la derecha Pero Como tu atención tiene que estar centrada en lo que hacen los jugadores Está fue Si ellos vuelven y porque lo quieren hacer, de nuevo, fantástico, ya lo tenés preparado Si no, hay que seguir adelante eh, Si en algún momento del futuro Ellos realmente necesitan volver para atrás Tal vez haya alguien que les pueda sugerir Che, y bueno, ¿qué hicieron antes de esto? Y fuimos para la izquierda, ¿y qué había a la derecha? No, no había nada ¿Están seguros? No Prueben Bueno, capaz vuelven A veces hay que ayudar, a veces hay que empujar un poquito No, no, no mucho Pero... Hay que seguir a los jugadores. Hay que seguir a los jugadores a donde vayan. Si ellos lo ignoran, si ellos no lo siguen, hay que seguirlo. Vos ya preparaste todo eso. Es un, por decir algo, no es un buen dungeon. Vos sabés que es lindo, que está bien construido. Los detalles son interesantes. Los acertijos están buenos. Pero no lo van a hacer en esta campaña, tal vez. Bueno, digamos con los jugadores. Eh, nunca, nunca fuercen. Oh, a ver, nunca fuercen. Si Ustedes fuerzan a que los jugadores vayan por ahí Le estás quitando como DM, la, la libertad de los jugadores De tomar las decisiones Y realmente tu límite es cuando eh, Vos tenés todo lo demás excepto los personajes Y si ellos quieren ignorar el, eh, este punto Lo van a hacer Y tu responsabilidad es acompañarlos Mientras lo ignoran No les digas mire, Otro consejo No les digas después a de los jugadores Che, había preparado un montón para acá No, tampoco les digas eh, lo en un momento los vas a usar de nuevo Por eso vale lo de reciclar Entonces El consejo es seguir con los jugadores Si ellos en algún momento de la historia se vuelven a encontrar Que eh, tienen que volver para atrás Lo van a hacer, y si no, van a seguir Y tal vez en un futuro se dan cuenta De que en realidad ahora el malo tiene la espada de esa mágica que habías había dejado en el pasillo a la derecha Y que tal vez le hubiera servido a ellos Seguí Ahora <risa> Cuando vos forzás a los jugadores en, en, en esta parte, probablemente lo que pase es que después en un futuro diga, che, se siente feo, o no debería haber hecho eso. O alguno de los jugadores diga, hey, pero yo quería decidir para dónde voy. Bueno, puede pasar también. <ríe> Mi consejo es que aprendan de ese momento y tomen una decisión mejor después. Y obviamente, si vos estuviste una semana y media preparándolo el pasillo a la derecha y fueron para la izquierda y siguieron para adelante Toda esa sesión hay que improvisar <ríe> Todo lo que sigue de ese momento en adelante es algo que vas a sacar de la galera en ese momento eh, Así que estén preparados La cara de la dormida Empecé a ver la serie C Entretenida, por cierto Y el personaje principal se llama Baba Interpretada por Jason Momoa Y todo el tiempo le dicen El gran Baba <risas> Yo lo demandaría por Flaquido. <risas> wow, no sabía, gracias eh, Voy a buscar esa serie Miguel Co ¿Puedo entrar en el rol Online siendo menor de edad? Tengo 15 años Yo te Sí No... Eh... No sé, hay mucha gente que... que yo empecé a los 11 hay, hay gente que empezó incluso más temprano Mi recomendación es que si vos empezás trates de encontrar un grupo que tenga tu edad Que tenga más o menos tu rango de edad, entre qué sé yo, 14 y 17 años Como para que estén más o menos todos en la misma sintonía en cuanto a lo que viven ustedes a su edad Y arranques por ahí Pueda, puede, Podés encontrarte grupos con gente más grande o incluso con gente más chiquita Pero sí, podés empezar a jugar rol online teniendo 15 sin problemas Ahora, de hecho, es, es, es el camino más fácil para empezar a jugar eh, Tal vez, digamos, una recomendación copada es Buscar comunidades en las que vos puedas sentirte cómodo Hay muchas, hay un montón eh, Tenemos, bueno, la taberna de rol, está D&D Latino, Escuelita de Rol, Concilio del Sur eh, Y seguramente me estoy olvidando varias eh, Pero son todas estas son comunidades de, de por acá en Latinoamérica que eh, por lo menos yo conozco y estoy totalmente seguro de que si te presentas ahí y decís chicos quiero jugar rol, tengo 15, quiero tirar unos dados y, y ir de aventuras, seguramente vas a encontrar una mesa donde te traten bien, te, te, te sientas cómodo y puedas jugar sin problema. Y tratar de crear un grupo con tu edad. <coughs> Red Bellew, ¿Has pensado emitir alguna partida de Hora de Aventuras? <ríe> sí Sí, eh, no sé si vieron el video, pero la regla de creación de personajes de Hora de Aventura es literalmente lo que vos quieras. Podés jugar algo súper extraño. Como todos los personajes de, del dibujito. Eh, esto, uy, me perdí acá. Estoy y, y dije, eso suena súper divertido. Así que me gustaría hacerlo. Siento que podemos hacer algo genial de para de taberna y matarnos de risa. Eh, pero me puede un poco mi, mi, mi preparación de DM, así que tengo que ver un poco más el dibujito. Porque no me acuerdo mucho, pero sí, sí, quiero jugar. Quiero jugar a la aventura porque... Siento que es un juego, digamos, donde todas las complicaciones van a ser excelentes, súper divertidas. Y el sistema es bien, bien simple. Y, y me refiero a siempre de, de, de rápido veloz. No, no hay complicaciones así Como para tener uh Tiraste tu bonificador más No, no nada, nada tirás los, los dados de 6 Sacaste un 6, listo, le hiciste Pum, sigamos Sigamos Adix, bueno, tengo un par de preguntas Primero, mis jugadores En plan de broma invocaron a una deidad <risa> El plan de Veamos qué invocamos, obvio No es la deidad que querían ¿Alguna recomendación que me des para darles una lección? Y segundo, ¿crees que todos deberían pagar por ese pecado? Que solo fue por la mitad de la party <risa> eh <risa> no, acá, acá, acá es uno de los momentos en los que puedes regocijarte como DM Y, y realmente tomar riendas en lo que está pasando Primero Fíjate cómo querés aprovechar esta oportunidad. ¿Querés, ¿Querés castigarlos? ¿Querés que aprendan algo? Fíjate qué deidad invocaron. Si ya lo sabes, mejor. Entonces vas a tener un, un lugar donde moverte. Supongamos que es alguien sumamente serio. Y que no le gustan las jodas. Que no le gustan las bromas. Y que nada de, de, de invocación porque sí. Eh, tal vez puedas llevarles a cabo. Hay una pena... Tipo con burocracia Que los hagas llenar papeles Que los hagas ir al correo Hacer filas Algo así Ahora Si es una deidad Mala O caótica Tal vez podría llevar a cabo Un castigo un poco más clásico no Con golpes Y, y pinches Pero fíjate cómo querés vos Como debes aprovechar esta oportunidad Puede ser un momento muy interesante Puede ser un momento en los que eh, Supongamos que el dios estaba en problemas por cualquier razón y necesitaba un grupo de aventureros que haga algo y bueno aparecieron estos muchachos así que desde ahora en más ellos ahora ganan una responsabilidad para con el dios eh, porque el dios justo estaba en un juicio y de repente desapareció el juicio eh, y, a, y ahora está con ellos bueno se puede, se puede crear una historia desde ahí eh, Y yo creo, digamos, que la pena cae en todos. Pero es responsabilidad de los jugadores que no son culpables. Echarles la culpa todo el tiempo. Vos como, como DM solo podés echar eh, eh, tirar la responsabilidad del grupo. Pero de esos, del grupo dos saben que no tienen nada que ver. Que ellos estaban tomando mate en el otro lado del camino mientras los demás hacían desastre con estos dioses. Así que va por ahí. Lucas74, ¿Algún consejo para ser máster de La Llamada de Tulu? Un montón Hay una película que me encanta Que se llama En la boca de la locura Te recomiendo mirarla, es una película excelente De uno de mis directores favoritos, John Carpenter eh, Siento que esa película ejemplifica Ejemplifica muy bien Una, una aventura de, de Tulu totalmente eh, extraña y súper copada eh, fíjate cuál es, el, cuál es la historia que querés preparar vos La llamada de Tulu eh, Tiende a, a recaer mucho en el misterio y la investigación y, la, y el miedo y el terror y esas cosas Así que buscás vos cómo vas a presentar estas cosas Tenemos un video entero sobre el terror Y también hicimos un podcast sobre narrar juegos de terror está ahí subido en el canal Pero mi consejo es que vos realmente elijas cómo querés presentar tu aventura ¿Qué es lo que querés realmente dirigir? ¿De qué se va a tratar tu aventura de La Llama de Tulo? ¿Van a querer invocar a Tulo? Fantástico, hay un libro entero dedicado a La Llama de Tulo eh, Léelo, está muy bueno eh, no, no, no es un libro, es una historia Es más cortito eh, Y, y leer, leer los mitos, los creadores de los mitos está bueno pero no sé si son tan útiles para, para llevar a cabo una aventura Las aventuras de, de Tulu tienden a ser más raras porque los jugadores tienen que investigar Y sacar conclusiones y buscar pistas eh, Así que empezar por ahí Por eso recomiendo mucho esta película a la hora de jugar Porque se trata de una persona teniendo que hacer una investigación Y vos la ves investigar a esta persona Y sacando conclusiones Y llegando, llegando incluso a, a, a momentos en los que eh, Esto no está tan raro como pensaba muy buena película, en la boca de la locura. Y... Bueno, hay, hay muchos consejos que dimos en, en el terror y en el podcast, pero recae en, en la falta de información. Vos no, present, no describís el monstruo tal cual, vos describís una porción del monstruo, o cómo es la sombra del monstruo, o cuál es la sensación que tienen los personajes, y que ellos van a decir qué le va a pasar después. Mi recomendación también es empezar de algo chiquito. Si vos querés usar a Tulu, bien. Eso va a ser lo último que vas a hacer. ¿Cómo va a empezar? ¿Cómo vas a conectar que Tulu esté el final con el principio? Los cultistas suelen ser un buen paso. Un grupo de cultistas quiere hacer algo para invocar a alguien que eh, va a despertar a Tulu o algo por el estilo más sobre el final. Otra peli copada para ver es Hellboy, la. la la vieja, no la, no la última, la última. Las dos de Hellboys. Más sobre todo la primera. Hay mucho, mucho de una aventura de Tulu. Hay muchas armas también. Pero bueno, en Tulu eventualmente alguien va a tener una pistola y va a disparar. Así que te recomiendo ver esas dos películas. Vaquero, una pregunta. Por el aniversario. Sé que Louis Bachi. Creo que leen Percy Jackson. Pero tú Leon, ¿has leído algo de la saga? ¿Te gustan más otros tipos de fantasía? No leí nada de Percy Jackson. Intenté en algún punto, me parece. No, creo que fue otra saga. Me gusta... <ríe> esto es algo que charlamos el otro día. Eh... Yo de joven leía mucho más eh... Lovecraft Chambers, Todo, toda esta gente. No leía tanto fantasía. Y, y ahora mismo estoy leyendo eh, un libro que se llama El Hombre que fue jueves, que me lo recomendó Bachi, muy bueno. Pero no tengo. <ríe> no estoy teniendo ganas de leer fantasía porque estamos jugando una aventura de fantasía todos los jueves con magia y espadas y, y criaturas. Entonces, como que pierdo un poco el interés por leer fantasía. Pero no, no leí Percy Jackson. Yo sé que, que Bachi seguro le leyó. No, no sé si Luciano leyó. Genial, si lo hizo El. Adix, ¿qué tal el concurso? El concurso lo estamos por hacer ahora en unos minutos, no sé cuando, cuando la chica, en algún momento la chica, la producción, la producción va a cortar las preguntas y vamos a hacer el sorteo y vamos a finalizar el stream. Adix, otra pregunta antes de que se acabe. Por esto mismo de la invocación de una deidad, ¿el líder de la party debería perder el liderazgo por estar presente y no hacer nada para evitar la invocación? Eso ya depende, digamos. es un título el líder de la parte y Suena que puede ser un buen castigo Que cada uno pierda el título O, o la posición que tiene eh, En cuanto al resto del grupo Ahora eh, De nuevo, depende de la deidad Y cómo quieras vos aprovechar ese momento Fíjate Si, si hay gente que no hizo nada Y es algo que la deidad Lo, lo, lo vendería Sí, yo, yo también tomaría... Haría que tome represalias para... Con esta persona. ¿Por qué no hiciste nada? Y vos, si yo soy para mío. ¿Por qué no hiciste nada? Vos no me invocás. A mí me van a invocar estos... Tres salames que están ahí... Jugando a invocar dioses. Yo haría algo así. Eh, <ríe> sí, definitivamente. Vaquero. Esto no tiene mucho que ver con el rol... Pero necesito algún consejo que... Algún consejo. Resulta que realizaremos un viaje de curos... De cursos por ser nuestro último año y una de mis mejores amigas no podía ir por situaciones económicas aunque quisiese. Todos los alumnos de padres estuvieron de acuerdo en que no importaba en que fuera igual y que se pagaba como curso, pero, pero a ella le da vergüenza aceptar. Y no sé qué podría decirle ya que ella quiere ir y todos queremos que vaya, pero aún así estamos. Bien, una pregunta de dinámica de grupo. Es muy difícil muy difícil decir algo, generalmente eh, el, el, mi recomendación es que tomes una actitud de empática que, que te presentes con la realidad, decirle che queremos todos que vengas entendemos tu situación en la que estás pero es algo que no queremos que te pierdas y es algo que también logramos conseguir, tu pasaje eh, busca una manera cariñosa de decírselo, hacer entender que eh, no es algo terrible lo que está pasando Y preguntarle, digamos Una buena manera de preguntarle Cómo sería Qué haría ella en la situación cómo, Perdón, la pregunta es Qué haría ella en tu situación Supongamos si vos estás en su lugar Y ella en el tuyo ¿Ella querría que vos vayas al viaje? Probablemente la respuesta sea así Entonces Cuando los dos se pusieron en el lugar de otra persona Y se entendieron es mucho más fácil tomar la decisión eh, Es difícil en, Es difícil no tener dinero Es <ríe> re difícil no tener dinero eh, Y es mucho más difícil aceptar ayuda Pero a veces la necesitamos Y a veces ayuda es dinero <ríe> Probablemente esto suceda Este viaje es el último que suceda Así que hay que aprovecharlo Busca, busca la manera de decirlo así con cariño Que es lo que Lo que vos querés y, lo que el curso quiere. Y disfruten ese viaje que va a estar buenísimo. Bueno, la última pregunta antes del sorteo. Eduardo Ward, ¿cuál sería el material más importante para masterear una mesa físico? Wow, esta pregunta me encantó. Creo que no la me la hicieron nunca. Eh, uh. <coughs> ¿Cuál sería el material. Más importante para masterar una mesa en físico Voy a asumir que estamos hablando de Dungeons and Dragons eh, Mi recomendación Es que tengan un tablero Lo más importante es el tablero Porque en D&D El tablero es el, el, el combate entero Si no tenés el combate no podés medir distancias sin, sin tablero no podés medir distancias O calcular movimientos O áreas de efecto y cosas por el estilo Entonces para mí el, el tablero Es súper importante Tenemos un video de cómo hacer un tablero Incluso cómo hacer miniaturas Pero para las miniaturas pueden usar cualquier cosa Incluso si tienen muñequitos Después como DM Mi recomendación es que tengas una forma de tirar tus dados a escondidas No hace falta que sea una, una super pantalla Hay un video que hicimos cómo hacer una pantalla Pero tal vez digamos un, una carpeta en la que vos puedas tirar los dados en privado Si es que, ese es lo que si eso es lo que haces Si no, si tiras en público no pasa nada um, Y algo para anotar <risa> Pero el tablero, que el tablero creo que es lo más importante hay una pregunta más eh, Adix. antes de que termine estoy pensando En que salgan marcados, pero ¿Qué marca deberías ponerles? Yo pensaba algo como El toque de marchitar, que se acerque a algo vivo Y esto marchite, pero lo veo más como una ayuda ¿Qué marca debería darles? Algo, algo que Que sea gracioso Y, y les complique la y, y, y, y los complique Por ejemplo Yo, yo haría algo estúpido, digamos. si querés hacerlo así Yo haría algo estúpido, estúpido. Cada vez que se acerquen a. que les dé alergia la madera, por decir algo así. Entonces, que estén todos los cuatro estornudando cada vez que vas por el bosque. Eh... O que cada vez que uno. o que cada vez que mientan, se les, se les cae un moco. Algo por el estilo. Yo, yo, yo haría algo bien, bien estúpido. Y. <risa> y que, los, y que trate, los, los guíe Por un camino moral de alguna manera Un poco más efectivo Y cada vez que, que mienten, chorrean moco Probablemente en algún punto los NPC se van a dar cuenta eh, Y van a tener que dejar de mentir O van a tener que Seguir tirando moco <risa> Bueno Espero que salga bien lo de Dios Suena, es una situación interesante para estar Ahora sí, vamos a hacer el, los sorteos. Hay un montón de gente anotada, un montón. Yo ahora me voy a correr un poquito para acá. A ver. Ahí estamos. No, para acá me tengo que correr. Bien. Hay un voy a tapar un poquito el chat para llevar a cabo el sorteo. voy a pedir a la producción, por favor, que anote en gana. Acá está toda la gente anotada. Es, como ven, es un montón de gente. Un montón. Eso es genial. Vamos con... La primer orden, recuerden Set Junior, Una tienda De acá de Argentina Súper importante eh, Lo dijimos en todos los posts Y, eh, que, y ta, cada vez que Anunciamos sorteo, pero sol, el sorteo Es solo para Argentina, por una cuestión de que No sé, para yo me tengo que acá Que realmente nos sé, es muy difícil Hacer envíos a cualquier otro lado Así que eh, Vamos Ahora mismo a hacer el sorteo Primer orden de compra por mil pesos. Maxi eh, Miguez. Maxi Miguez, si estás acá, felicitaciones. Eh, ahora mismo lo anoto. Bien. Por una cuestión de... De... Si, sale, si vuelve a salir Maxi, sorteamos de nuevo pues la idea es que siempre sean eh, personas diferentes las que ganen. Así que vamos una vez más, segundo, segundo premio, otra orden de compra por 3.000 pesos en The Junior, vamos ahí, zona Arce, bien, felicitaciones si están por acá, No, si están por acá. Eh. Felicitaciones realmente Recopado La orden de compra Espero que compren algo lindo Y eh, Antes del último sorteo Queremos agradecerle A Zed Por esta oportunidad Realmente genial Poder ayudar A que la gente consiga Material de relito Así que vamos A el último sorteo Mucha suerte A, a, a las, que están, las personas que están acá Y pudieron participar Espero que ganen algo Eva Y Paro González es la persona, si estás acá felicitaciones ahí lo noté ah, no, no. bueno y se cerraron los sorteos, ahora sí muchísimas gracias por pasar espero que les haya gustado fue un gran stream, hubo un montón de gente un montón de preguntas geniales hoy, Estuvieron re buenas el resumen de esto va a estar buenísimo y si no, también van a poder verlo entero y gracias por participar por el sorteo, eh, espero realmente que hayan ganado algo, son, son muy buena gente, realmente gracias por pasar, gracias, gracias por ayudarnos a llegar a los, a los 9000 suscriptores, no lo podemos creer todavía, estamos totalmente sorprendidos eh, y, y se siente muy bien eh, todo el cariño que nos dan a nosotros, así que... Eh, es realmente un gusto estar de este lado y poder compartir todo este cariño por el rol que tenemos. Así que, gracias. Les voy a dejar con el outro y vamos a ver si le podemos hacer rey a alguien. Así ustedes pueden continuar viendo gente jugando rol.